Apuñaló a su hermano en el departamento de Guaymallén, lo contaba Sofía Fernández hace segundos nada más. Exactamente, esto ocurrió en el medio del almuerzo familiar por el Día de la Madre, en el día de ayer. Allí en una vivienda de este departamento, en la calle Roca, que es donde estamos viendo en imágenes, sí. allí se produce una discusión entre hermanos. A ver, espera, aparte vamos al, al festejo, digo. Sí. Todo arranca, un hermano en la casa de uno de ellos, ¿Exacto? se hace la celebración por el Día de la Madre, invita a lo que pasa siempre, ¿no? En toda la familia. Claro. claro. Venite a mi casa, vamos a celebrar el Día de nuestra mamá. Uh -huh. Todo transcurría en medio de una celebración hasta que... Empieza Así, una discusión. Empieza una discusión donde se empiezan a sacar algunos temas del pasado. Ah, ah, suele pasar a veces, ¿no? En y la sí, familia. a veces sí suele pasar. Eh, y ahí es cuando en esa discusión comenzó a tomar cada vez más color sí. y el hermano mayor agarra un cuchillo que había en una mesa y lo comienza a apuñalar a su propio hermano. Eh, y le propina seis puntazos. ¿Seis puntazos con seis un puntazos cuchillo? Seis puntazos con un cuchillo. De cocina, prácticamente, porque cocina. estaba ahí en la, en la reunión, en el Exactamente. medio del encuentro. Por lo tanto, tuvo que, se tuvo que llamar al Servicio Coordinado de Emergencias, eh, fue asistido y está en este momento internado en el Hospital Central, eh, recuperándose de, claro, de estas heridas, pero la verdad es que seis puntazos. Fue en, eh, se le y en múltiples partes del cuerpo. Totalmente, ¿no? claro, un ataque. ...feroz para sí. una discusión de temas del pasado claro. que trajeron en el medio del almuerzo de la rara, familiar. Sí. ¿Se sabe exactamente de qué se trató la discusión o, o todavía no ha trascendido No, no, no ha trascendido la discusión, pero sí se dice ¿Mm? que son de temas pasados claro. o conflictos del pasado no resuelve, que habían creo. tenido claro. entre ellos. Eh, bueno, la víctima está internada, lo decíamos, pero el hermano, es decir, el atacante, el agresor, mm. se dio a la fuga. Por lo tanto, eh, está siendo buscado por estas horas... ...para poder determinar eh, dónde está o dónde está escondido... Sí. ...porque hasta el momento no se sabe nada de él... ...y es por eso que la justicia lo está buscando... ...obviamente para determinar cuál va a ser su responsabilidad ante, ante este hecho... ...y sobre todo cómo va a continuar el estado de su hermano... Eh, ...esto también eh, puede agravar su situación. Eso te iba obviamente. a decir, a, ahora en este momento, ¿no? a este día... Según lo que han dicho los profesionales médicos, estaría como evolucionando. Estaría evolucionando eh, y también cabe recordar que la víctima tenía algunos antecedentes penales también sí. y es por eso que también eh, quieren eh, dar con el paradero de esta persona que se ha dado a la fuga y que por estas horas se está siendo buscada. Bien. Gracias, Sofía. Gracias.